7 pasos para destruir un país como todo un gobernícola. Paso 1. Ofrece el cambio a los menos favorecidos, haciéndoles creer que entiendes su dolor y que eres igual a ellos. Paso número 2. Después de que llegues al poder, sule los impuestos. Consecuencias. Esto solo empeora las condiciones económicas de los empresarios y del bienestar general de la población. A mayores impuestos, menos dineros para gastar en educación o invertir en tu propio negocio. Y esto solamente va a empeorar las condiciones de la gente a la cual tú le prometiste que le ibas a mejorar sus condiciones de vida. Porque los más ricos y los poderosos ya estarían empacando sus maletas. Paso número 3. Empeora las condiciones jurídicas y de seguridad empresarial en tu país. Esto sencillamente va a causar que las empresas o las personas que producen o quieren emprender se vayan de tu país, ocasionando que escaseen los productos, haya menos oferta, la tasa de cambio suba, haya más inflación y por tanto más pobreza. Paso número 4. Imprime dinero a lo bestia. Consecuencia, esto generará más inflación, más pobreza, destruye el valor de tu moneda local y le harás creer a tu pueblo estás haciendo las cosas bien y le darás una falsa sensación de prosperidad económica. Paso 5. Establece una nueva constitución. Con esto eliminas la democracia, las instituciones y puedes lograr que todo el poder se concentre en tus manos. Paso número 6. Debilita las fuerzas militares de tu país. Consecuencias. Esto bajará la moral de tus fuerzas militares, de tu policía, de tus soldados, de los que brindan la seguridad, hasta que logres que la gente sienta, que las fuerzas militares son lo peor de la sociedad Y por último Para que seas un gobernícola consumado Democratiza Si sigues estos pasos Te aseguro que lograrás ser un gran gobernícola Podrás destruir cuanto país se te atraviese Y podrás ser el más absoluto soberano Y podrás establecer eso que ocultan Que se llama comunismo totalitario Y podrás poner a tu gente a vivir de una renta básica universal Si te gusta ver el mundo de una forma diferente entonces sígueme